Estamos acá en el estudio con Emilio Sutherland. Emilio. Mirna Ángeles, bueno, la escuchaba atentamente estos despachos y qué duda cabe. No cabe ninguna duda que el problema de la delincuencia sigue estando al tope de las preocupaciones de los chilenos. ¿Y por qué razón? Porque en el último tiempo, por lo menos, ha detectado la presencia de cuatro organizaciones criminales internacionales, extranjeras que están operando en nuestro país y se están produciendo delitos que no eran muy frecuentes en Chile como por ejemplo la extorsión el secuestro, la trata de personas justamente con fines de explotación sexual estamos con don Héctor Arenas ex oficial de investigaciones, experto analista en el tema de la delincuencia y organizaciones criminales veamos una nota del periodista Cristian Acuña Asesinan, secuestran, extorsionan, torturan, se dedican al sicariato, a la trata de personas, trafican drogas, entre otros delitos. Es el llamado Tren de Aragua, una organización criminal venezolana que ha expandido sus tentáculos a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y últimamente Chile. No, ¡Maldito! ¡Sabo! Oh, Son pantallazos de un video grabado por ciudadanos venezolanos asesinando a otros compatriotas suyos en Bajos de Mena, comuna de Puente Alto. El registro es muy crudo y no puede ser exhibido. Se presume que sería uno de los últimos hechos delictuales protagonizados por miembros del tren de Aragua, asentados en nuestro país. Una historia que hace meses parece haber comenzado a escribir sus capítulos en nuestro territorio este video corresponde a la ciudad de Arica dos integrantes del tren de Aragua llegan a un céntrico domicilio donde vivía una mujer que no aceptó pagar dinero cobrado como extorsión frente a esto la secuestran es trasladada hasta una improvisada casa ubicada en la toma del Cerro Chuño. Lo que vino fue la tortura. En un descuido de sus captores, escapó y denunció lo ocurrido. Este grupo en particular funciona sobre la base de la extorsión, sobre la base del miedo y sobre la base de infundir respeto a través de estos de estas actos digamos, atroces que hemos presenciado el día de hoy. La denuncia fue pieza clave para que la Fiscalía de Arica y la PDI diera un duro golpe a esta célula del tren de Aragua, alojada en una periférica toma de la ciudad. 17 detenidos, además de la incautación de teléfonos celulares en la cárcel de Hacha, de otros integrantes de la organización, dispositivos que mantenían grabaciones de sesiones de tortura y registros de sus andanzas en nuestro país. Pudimos ir eh, armando y determinando eh, cuáles eran los domicilios en los cuales estos sujetos mantenían sus operaciones y, y qué hacían en cada uno de esos, de esos domicilios. Así identificamos lugares donde deberían haber estado las armas, donde debería haber droga, donde solamente deberían haber estado para uso, eh, para pernoctar y aquel que era utilizado como eh, casa de, de tortura. Una operación como la que parece tener el Tren de Aragua en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Perú y en Colombia no la había tenido antes ningún grupo criminal venezolano. Mira, mardito Sancudo. El Tren de Aragua ha seguido de alguna manera la ruta de la migración venezolana. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque les ha facilitado mezclarse con los migrantes, porque les ha facilitado llegar a sus sitios, porque... Entre sus principales primeras víctimas están los propios venezolanos Así lo comprobó la PDI en la Serena Estos integrantes del tren de Aragua detenidos por la policía Se dedicaban exclusivamente a extorsionar a mujeres venezolanas que ejercían el comercio sexual En este video el sujeto de Azul las amenaza portando un arma Y exigiendo el pago de una cantidad de dinero para que puedan ejercer su actividad Algunas intentan huir la amenazaban, eh, agregando que pertenecían al cartel venezolano del tren del agua y que si no pagaban una renta semanal, la cual ascendía a la suma de 50 mil pesos en efectivo el día de ayer y posterior que iba a ir ascendiendo a la suma de 100 mil pesos, iban a ser castigadas o, o en el fondo hacerle daño a su familia en Venezuela. El tren de Aragua surge el año 2014 con el liderazgo de Héctor Guerrero, el niño, quien desde la cárcel de Tocorón, en Aragua, Venezuela, administra la mega banda delictual que se ha expandido por Latinoamérica. Pero no sería la única organización criminal extranjera que estaría operando en Chile. El propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en entrevista con las últimas noticias, reconoce la presencia en nuestro país de tres de las organizaciones más peligrosas del mundo, el Tren de Aragua, además de las mexicanas Jalisco Nueva Generación y Cartel de Sinaloa. se suma una cuarta organización criminal internacional con presencia en nuestro país. Aquí carabineros detienen el centro de Santiago a dos presuntos integrantes del cartel del Golfo Colombiano, responsables del envío de la marihuana tipo creepy. El propio fiscal nacional lo reconoció ante el Congreso. Y así también encontramos, ¿no es cierto?, ya el clan o el cartel del Golfo de Colombia que desea una presencia... Permanente a través del envío de la marihuana creepy. Los detenidos en la operación realizada por carabineros habrían sido integrantes del ejército colombiano, que luego pasaron a ser importantes piezas para la internacionalización del clan del Golfo. Por su entrenamiento militar, hubo que seguirlos con drones y no por tierra. Llevaban 700 kilos de marihuana creepy, avaluada en más de 3 mil millones de pesos. Sabíamos que los agentes, y no solo esto, sino que la intervención que íbamos a materializar al momento de la detención necesitaba tener características especiales. Así ha avanzado la presencia en nuestro país de las organizaciones criminales y de narcotráfico más peligrosas del mundo. Un problema de seguridad que las autoridades intentan combatir con la designación de fiscales especiales e investigaciones secretas. La lucha contra el narco suma y sigue. De verdad, un desafío mayor para las autoridades, para la policía, Ministerio Público. Incluso en los últimos días se ha conocido que varios fiscales que han estado investigando a estas organizaciones criminales, principalmente el tren de Aragua, han sido amenazados Amenazado. de muerte. ¿Qué nos pasó? Le vamos a preguntar al exprefecto de investigaciones. ¿Quién incluso fue, eh, trabajó para las Naciones Unidas, investigando estas organizaciones criminales en Centroamérica Prefecto Arena, ¿qué nos puede decir? ¿Por qué hasta hace algunos tiempos hace algunos años, Chile era un paraíso a nivel latinoamericano en cuanto a la no existencia o poca frecuencia de delitos como la extorsión o el secuestro sin embargo, ese ya está convirtiéndose en un delito frecuente ¿Qué pasó? Hola Héctor. Bueno, ¿qué tal? Hola, Héctor? ¿qué tal? tal eh, pienso que pecamos de soberbia eh, esto ya se venía vislumbrando. Habían algunos indicios que indicaban que habían eh, amenazas emergentes que iban eh, tarde o temprano a llegar a Chile. Creo que nos quedamos dormidos por mucho tiempo. Eh, eh, van del hecho de que nuestra policía es, es muy efectiva. Eso no cabe ninguna duda. Pero el, el resto del aparataje del Estado quedó al debe viendo eh, los fenómenos que se estaban incubando en varios países de Centroamérica principalmente. ¿Esto? Perdón, pero usted eh, trabajó en esto, investigó esto, eh, fue parte de un proceso. Pero en otros países, ¿en qué año estamos hablando? Para, para contextualizar un poquitito de cuánto atrás nos quedamos. Perdón, pero no, eh, eh, en otros países... En otros tiempo? países cuando, cuando se estudiaba esto, ¿hace cuántos años fue? Hace, ah, sí. mira, yo di una charla el año 2011 eh, en un congreso internacional que se hizo aquí en ¿Ya? Chile sobre amenazas emergentes, poniendo hincapié en qué cosas teníamos que fijarnos para que el flagelo no entrara. No entrara. Y entró, pero eso fue el 2011, pues. El exacto, el 2011, pero hay que, hay que entender que eh, hay, por ejemplo, ¿qué establecimos afuera en Guatemala? La mexicanización sí. de Sudamérica. Eso sí, es algo que sí. ya se planteaba en esos sí. años. Los grupos de los carteles ya estaban distribuyendo eh, su gente y estaban pensando en el sur. De hecho, lo que pasa en Ecuador, por ejemplo, sí. en, en el sector de Guayaquil, en los canales, cómo han influido incluso en, en, en la situación penitenciaria de ese país... Claro. Todo eso es motivado por carteles que vienen de otros lados. Y cuando cuando hablamos de estos carteles, Héctor, si pudiésemos eh, especificar, ¿es solo droga? Es decir, el, el adueñarse de estos territorios con este nivel de agresividad o con este nivel de, de, de, de delincuencia, porque es otro tipo de delincuencia, claramente, no, con tortura, incluida y todo, eh, con alto poder de fuego. ¿Es solamente para insertar droga y, y, y apoderarse de los terrenos o hay otro trasfondo? El, hay varios trasfondos Aquí hay una, hay que entender que este fenómeno hay una diversificación de la de la delincuencia. No es solamente droga. Eh, hay otros delitos asociados, porque evidentemente estos sujetos como son delincuentes. Sí. Cuando no están traficando drogas, están ejerciendo otro tipo de, de funciones que le, de, le, le otorguen algún beneficio, ya sea trata de personas, extorsiones, ah, eh, otro secuestros. tipo de... secuestro exprés, por ejemplo, que claro. nosotros lo veíamos, imagínate, el año 2008, veíamos secuestro eh, en un sector en San Marco, una ciudad, donde incluso... Eh, desmantelamos entera una comisaría de policía que está involucrada en los hechos. A ese punto, nosotros tenemos que evitar que de alguna manera logren eh, corromper claro. eh, el entramado de, social y del Estado. Exacto. Esto es una pregunta para ir un poquito más atrás, para sí. definir bien primero qué es el tren de Aragua y dos, por qué a esta organización criminal que tiene su origen en Venezuela le podía interesar Chile. Mira, eh. Chile en este momento le otorga un montón de facilidades a los delincuentes. Primero el ingreso que no, eh, no está bien controlado, eso de, qué duda cabe. Uh -huh. Y ahí hay, hay que ponerle un énfasis. Nosotros tenemos que blindar de alguna manera la frontera porque ya sabemos cómo están ingresando. Sí, sí. Sabemos que están en forma ilegal, sabemos que vienen cargados incluso, con, o sea, traen un cargamento de drogas cuando ingresan al país. Sabemos que estas es, son oleadas Ahora desconocemos si detrás de esto hay incluso motivaciones políticas. Entonces. Hay muchas cosas que analizar en ese sentido. ¿Por qué sentido? dice motivaciones políticas? Porque que... vienen de Venezuela. ¿Pero motivaciones políticas en qué sentido? Porque, se lo pregunto, porque ha, incluso ha habido aquí, eh, circulan, digamos, ¿no es cierto? Algunas tesis que no sé qué tan eh, uh -huh. serias serán, de que poco menos que el gobierno de Maduro dejó salir a los delincuentes para que vinieran a Chile, ¿no es cierto?, a hacer de la suya. Cuestión que resulta bastante, un poquito como mucho, quizás, ¿no? Porque no hay ninguna base para pensar algo así, digamos, prueba. Pero podría haber algo parecido, digamos, no sé, cuando usted uh -huh. habla de lo político. Sí, es que mira, eh, es muy decidor eh, el hecho de que estamos detectando precisamente personas venezolanas. Ahora hay todo un, un problema, por ejemplo, que se suscitó con un avión donde venían iraníes, venezolanos nuevamente. Entonces hay algo que se está incoando ahí que hay que ponerle atención y no dejarlo pasar. También hay que entender... Que para solucionar esto, nosotros tenemos que tener claro cuál es la visión política de nuestro país. ¿Qué sistema político queremos instaurar en Chile? Porque de eso depende la manera como enfrentamos este tipo de problemas. Por ejemplo, cuando hablo, yo hablo de blindar la frontera, yeah. hay que tomar medidas drásticas. Si sabemos que están ingresando en forma irregular... Tenemos que tomar una medida, o por último, incluso cerrar la frontera, pero si es necesario. Se, ¿Pero cómo se cierra una frontera? Bueno, eh, aquí hay varias preguntas ahí que nos quedan eh, por hacer, porque tenemos una frontera extremadamente larga, porosa, difícil, ¿no es cierto?, de controlar, y esto explica por qué, efectivamente, tanto en el gobierno actual como en el gobierno anterior, particularmente hubo tanto ingreso y en el gobierno anterior anterior. Es decir, hay un tema...